Eh, mis amigos, estamos eh, sí. de vuelta con ustedes sí, si la gente ah, supiera este... lo que se dice aquí atrás no, yo creo que detrás de oye, cámara eh, amada, eh, pasan cosas interesantes sí, sí, sí, aquí interesante. no, no, no, de grabarla oye, para tirar la policía es en el barrio, <risa> <risa> <risa> en el barrio. Y oye, es en torno a esa situación sí. que vivían estos muchachos. Sí, sí, es verdad. Sí. Es de todo un chin. ¿Tú sabes que... a todo un chin. Debiéramos, de, horrible, debiéramos de promocionar el rescate de algunas actividades que se hacían antes en la en la Navidad. Mira, por ejemplo, esa invitación que me hicieron de, de la calle José Reyes, esquina sopao. de la Sopao, eso es una tradición. Ah, pero eso está Creo muy que bien. cuando tú estabas en el ayuntamiento sí. se promocionó el Exacto. tema de los arbolitos navideños por barrio. Claro. Y hubo una competencia sí, así es. Sí. interesante. Sí. Y la gente decoraba su barrio. Y ese Creo día que el arbolito. Decoración. Sancocho, Exacto. O lo que sea, lo que ellos pidieran. Y aquí en la calle Salcedo, el día de año nuevo, se amanecía sí, sí. comiendo sancocho y bebiendo. Y cantando y tocando, ya. Y música. Llegó y... un tiempo que Yo lo que hacía era la que me iba a acostar y me aparecía a las seis de la mañana. Nuevecito. <risa> sí, porque no la, el, el, el, el baile seguía hasta la una de la, del día, ah, del no, día siguiente. En los barrios, porque el baile sigue en estos tiempos, pero en la discoteca tal vez sí. ustedes va, no. van, que decíamos al, sí, No, no en de la discoteca yo no. no. El lírico en la casa. El, uh, iban a, el, el lírico en la casa. A la, es diferente eh, lo que se ve en la discoteca. Ya. De las casas sí, se sí. salía a alguna, alguna fiesta de la ciudad y luego a la eso de las 3 de la mañana ya se va aglomerando la gente en el punto de la CEDO, en el capacito. Ahora, la, el tema de la seguridad ciudadana ha complicado un poco el, el asunto sí. también. Hay que entender eso. Y también el hecho de que nosotros hemos desarrollado un individualismo terrible sí. como nación. Lo que sí. le estoy diciendo. La, vida, o sea, la era del vacío eh, ha creado un individualismo extremo. Sí. Y nada tiene concreción ni los logros ni las bases que te dieron ese logro eh, representan hoy un referente porque todo está basamentado en el día a día, incluso en la incertidumbre y el temor, porque no hay nada que, que asegure que eso puede ser perduradero, es decir, que perdure en el tiempo, muy sino vaya, que cada una, quien se renova a cada momento, es muy rápido, y de ahí de está la otra teoría de la vida líquida. Una, una época de, una época de incertidumbre existencial. Sí. El ser humano sí. llega un momento en que piensa, yo no sé para qué estoy vivo. No sé qué hago aquí. Eh, no, no se siente a veces que no tiene como... Una, por eso hay libros que habla de la vida sin, con propósito. Lo mismo pasa que cuando tú ves estas dos teorías, tanto Lipovetsky y, y budman sobre uno la vida líquida y el otro con la era del vacío hace más de 30 años, y hoy tiene más sentido lo que ellos planteaban, ambos en su ámbito. Pero tú tienes a Carlos Watermore que habla del hombre light. Sí. Es un hombre que simplemente va detrás de sus objetivos, no importa el medio, y, y alcanzarlo es quizás su satisfacción, aunque eso no perdure en el tiempo. Tú ves un individuo como el, el abusador uh -huh. y otros de atrás que han pasado. Lo ven en la cúspide por 10, 15, 20 años cayó. Luego lo ve eh, desbaratado. Per, es decir, acabado. Esas referentes son los peores que tenemos actualmente. Una pregunta, Pero ¿tú cuando tú que... tienes una familia, por ejemplo, los Ricés, de 1870 y 80, o 90 o, o 80 y pico, 88, 90. más del siglo, y tú ves cómo se va haciendo la transición, eso tiene valor y tiene sí, contenido. Y tiene valor. Pero la pregunta mía, ¿tú crees que la ciencia, el desarrollo de la ciencia, esas ventajas que nos ha dado la tecnología, esas comodidades, tú me entiendes? ¿Tú crees que eso ha ayudado a este.? Ha alejado de todo principio, porque fíjate una cosa, es la crisis del héroe también. Héroe ya no existe como. no, no se reproduce como en la musa de mis pensamientos, como de enamorarme con, de enamorarte con con detalles y cosas. Se juntan. Se entiende no, que entonces... pregúntame acá, muchacha. ¿A ti te la cerveza? Vamos a beber un par de un par allí, beber, entonces, ¿Y Ahí empieza una relación. Ustedes lo, lo, lo que plantean. Vamos a <risa> beber de un par allí. Es lo que plantean acá. Porque, por ejemplo, tú todavía ahí? tienes... Eh, no, no, lo que pasa es Conserva eh, esos, esos eh... detalles. La... ¿Cuántos ramos ah, de flores le has mandado tú este año a tu mujer? Ahora. Yo de hambre se ataque. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no no no, bueno, no, no, no, ahora me... el, el 14 de febrero del año entrante, ustedes se van a dar cuenta que la gente todavía conserva esos detalles, la gente comparte, incluso en Navidad. O sea, la que gente el año entrante comparte. que tú le vas a mandar, oye, eh, no, no, no, no, no, no, se, no se trata de eso, porque cada quien tiene una convicción bien, no, ya propia, ya tú trabajando. sabes. Eh, yo tengo una teoría bastante diferente. Tú has oído eh... a, a Sócrates hablar de narcisismo, uh -huh. eh, no, no, no. Eh, es decir, es destruir, es decir, eso se destruye. Si no lo conservamos, si nos dejamos, porque cada quien individualmente tiene su formación. Y nuestro Nuestro deber aquí es promover el héroe. Mira, yo, yo por ejemplo, yo promover no creo Promover que en vez de, de vacía, También. tenga contenido. Sí. Mira, ejemplo, en vez no... de ir tan rápido, que fue un, ej... un ejercicio que hice ahorita cuando pasaste de la entrevista uh -huh. a mí. Uh -huh. Y quise, darle uh -huh. como aireame un poquito y luego entra a mí para que la gente vaya despidiendo con conformidad ¿A la yo? entrevista y que quede la entrevista en un cierto Pero sentido. Se Brusco, mira, mira. Eh, Con relación a eso, me Carolina, yo tengo una convicción totalmente diferente, yo no creo en fechas. O sea, ese ese afán de tú decir, hoy oh, yo cumplo año y hoy tengo no que condicionado. celebrarlo, para mí es una cuestión, es la vida eh, Para mí es una cuestión falsa, porque yo puedo sentirme hoy que cumple el consumismo eh, eh, o igual por ejemplo la... el aniversario de boda que hay gente que se vuelve loco con eso yo no creo en esa parte, yo lo que creo es en, en, en lo importante de, de la existencia como a tal, vez. o sea no, no, de que con esa desesperación de que mira se te olvidó el aniversario, se te, se te olvidó mi cumpleaños no, se mira. me olvidó, vamos a celebrarlo mañana o pasado mañana porque lo importante es que tú estés vivo o lo importante es que la situación exista como tal, o sea yo no soy muy creyente de, creyente de esa, de esa parte Mira, eh, me parece que a acá... Acá eh, un elemento importante que debemos de, de hace, eh, plantear de manera directa, es la esencia del ser humano. Sí, eh. O sea, Ahí cómo es. ha ido quedando todo, entiendo que es que radica... Eh, todo lo que debe de mover el mundo, o sea, al final no podemos concebir un universo sin los seres humanos, sin las personas, mm -hmm. pero cómo las vemos, qué somos en el fondo, de qué estamos hechos, cómo actuamos, cómo nos manejamos. Y ahí entra ese planteamiento que, que Francis ha venido haciendo algunos días de ese de esa vida líquida, de ese eh, de ese día a día que vivimos de manera vacía, de esa parte que tiene que ver con el existencialismo del ser humano. O sea, ¿qué es lo que está moviendo el mundo en estos momentos? Y a esto hay que sumarle el rol determinante, o el papel determinante que han jugado las redes sociales en el devenir de los tiempos de los años vivimos solamente para eh, ver, cómo, o sea, para vivimos para nosotros Vender una imagen, solo pensamos en cómo nos ven, qué difundimos, o a sea, qué somos. Nada de esto tiene valor, todo está dentro de nosotros. Y cuando podamos entender que es así, creo que estamos en un nivel superior como ser humano, como persona Y ante esto entonces tendríamos en nuestro círculo Y con quienes nos rodeamos Darle un mayor eh, nivel de calidad de vida Ser más confraternos ser más empático Entender que lo más importante Somos nosotros, las personas Los seres humanos en sí Todo lo demás por supuesto es importante Pero no vital Así es, bueno, sí es bueno Es así, eh, la, la humanidad tiene que o sea, que ser, mirase, humano, ¿no? ser humano, ser persona, ser gente. Así es, como es, le señora. dije yo a alguien un día, la gente tiene que ser gente. Claro. No, no, y dejar de estar haciéndose expectativa y eh, queriendo obligar al otro a hacer lo que tú quieres que el otro Por haga, supuesto. que es un problema. Sí. Ahí tú, cuando tú hablas de las flores, eh, yo entiendo que yo debo regalar flores cuando me salga de mí hacer el regalo, no cuando me lo imponga la no sociedad. No te pregunto cuántas veces. Sí, pero no. me, me lo está imponiendo, o sea, me está diciendo, tú tienes que llevarle flores cada cierto tiempo, entonces puede ser que yo durante el año... ¿Y cuántas cuánta eh, veces eh, él ya ha llevado? Hay que preguntarle. No, no, a mi mujer no le gusta más. Ah. ¿Tú, ¿Tú te ahorras eso? O sea, que sí. Yo me ahorro eso. Bueno, sí, miren... Este Lo que pasa este es que, que a Rosana le gustan una flor Explorer. Sí. <risa> sí. <risa> sí. Es más fácil así. Sí. A duro, <risa> bueno. <risa> Explore. Explore. Explore. <risa> Miren, este tema es para ti, Fran. El tema central yeah. de Hoy es tuyo. Yeah. Yeah. Sí. Sí. tu.